Yeah, Voy a dar allí. De... Thank <laughs> you. Mucho, mucho desvío y todo esto, porque no lo hemos llevado a la práctica, era la primera vez que hice jugado, pero bueno, espero que lo hayas disfrutado y lo hayas pasado bien. Veo muchas caras sudando y eso es que no había habido dos. ¿El de puntos Claramente ha habido un equipo agarrado. El equipo verde, obviamente. El equipo rojo ha tenido... 200 kilos necesito 143 para la cámara sale mejor. ¡Vamos! perdedores, ¡Vamos! ¡Y por que Se afectaba. Bien, en verdad un aplauso a verlo rojo bueno gente, ven que se encaró todo el mundo a ver es importante oh, yeah. tenemos un último serio, alguien que ha pasado muy desapercibido durante la clase pero que va ahí para que ustedes tengan para el recuerdo siempre de que juegan las partidas un aplauso, para el... un aplauso, para el... un aplauso para Hay un par de... Eh, quería... Quería dar quería dar un poco de feedback respecto al juego, mirad. La idea no es que pongáis un parapeto para que esto no se pueda utilizar, es que de verdad no pase por aquí nada. Entonces, si tenéis que poner la portería más para allá, la ponéis más para allá. O sea, orientarlo de otra forma, ¿vale? ...pero que no pasa nada... ...ha sido el primer día y por lo menos has dicho... ...voy a protegerlo... ...pero la idea es que, que en un momento determinado dices... ...pues puedes estar aquí... Eh, ...con respecto a la utilización de feedback, ...es muy peligroso... ...tenemos aquí que el pobre Alejandro y María están jodidos... ...vamos a hacer un primer plano... <risa> ...se ha jodido... ...Alejandro se ha jodido la muñeca... ...y María el tobillo... ...espero que sea poco... ...pero... Eh, Habitualmente con un fitball, con un fitball es una cosa grande que pesa, va a velocidad Hace dos años uno se le fue el hombro, ha habido otras veces con un pequeño 15 de cuello Por lo cual por encima de la cabeza el fitball. A ver, yo es que lo primero que he hecho es que tiene que ir por el suelo Ya, ya, caso, la, ya, ya, pero que la cuestión es, pero que la cuestión es eh, eh, lo digo para todos vosotros que vayáis a exponer en los siguientes días. Eh, silencio. No es, no es que yo diga, oye, que la pelota tiene que ir por el suelo y la pelota va volando por raro, ¿no? Es que se corta el juego. Lo digo porque puede haber... Hoy ha habido bastante caos, pero dentro de del caos no ha sido una locura. Si un día hay un caos de esta total, yo corto el juego y se acaba el juego. Lo digo para que lo ropa. Porque hay, hay algunas ocasiones en que la gente se le va la cabeza, ni os lo imagináis. Entonces, a veces hay que cortar el juego para que salga vivo alguno. Entonces, lo digo porque lo tengáis en cuenta. Que hay pequeñas cosas de esas que son peligrosas. Y a veces a la gente le entra una competitividad y tal. Y luego, eh, quería destacar una cosa muy curiosa, que unos más o menos han corrido y tal. No sé muy bien lo que estaba haciendo Juliet, pero vaya, no me gustaría saber los pasos que ha hecho hoy. El juego sucio, un impresionante, o sea, lo ha tomado... Yo en este, juego, en este juego también le daba un premio especial a Juliet, ¿eh? o sea, ahí. Eh, por lo demás, por lo demás, mirad, hay una cosa que está muy bien, ha sido al ajustarnos al tiempo, eh, daros cuenta que hemos empezado más o menos bien, eh, que si acabe, pues, a la, podríamos haber acabado incluso un poquillo más tarde, 45, 50, pero mientras dais los, los premios y todo, que se acabe, y eso 45, 50, para que ahora podáis ir, <tose> ¿de acuerdo? Sí. Si llega hasta la de 55, da igual, pero a la 55 sí, sí, sí, sí, sí, todo mismo. lo mismo, ¿ok? Pues nada, creo que lo han hecho bastante bien para ser el primer día y aunque no hubiese sido el primer día, está muy bien y por lo menos han tenido varios detalles, así que estábamos ¿De acuerdo? Un aplauso. Eh, un aplauso. Eh, a ver. <tose> y ya está, los valores de los que les ponéis encima del carro. ¿Vale? Y lo de las cuerdas. Sí, sí, sí, la... sí es que estaban en el que esa fuerte de la curiosidad Ahora un poco de que Es que eso es lo que estamos pensando, pero ya que sería mucho valor...